hola qué tal muy buenos días bienvenidos al mini curso transforma contenidos en clientes estamos en el módulo 3 en el que vamos a aprender cómo organizar la creación de tus contenidos Quiero que aprendas cómo le vas a dar estructura a tus contenidos, cómo vas a organizarte para que el no me da la vida deje de ser una excusa para ti y para que puedas crear contenidos que has pensado para tu marca, contenidos que aporten valor y que te ayuden a crecer. Tienes que saber que dentro del proceso de creación de contenidos hay distintas fases. En primer lugar tenemos la calendarización. En segundo lugar tenemos la investigación, en tercer lugar tenemos la redacción y la creación y por último la, la fase de crear versiones de tu contenido. En la primera fase, que es la calendarización, es donde vamos a organizar cómo vamos a crear ese contenido y cómo nos vamos a organizar nosotros. Tenemos que definir dentro de nuestra agenda qué espacios tenemos para crear contenidos. Tenemos que asumir la creación de contenidos como una responsabilidad y saber que tiene que estar también esta tarea dentro de nuestra agenda. Tenemos que calendarizar dentro de nuestra propia agenda el proceso de creación de contenidos y destinar tiempo a ello. En segundo lugar, tenemos que pasar a la fase de investigación, tenemos que saber sobre qué vamos a crear contenido, tenemos que investigar para nutrirnos, quizás queramos hablar de algún tema en específico que necesitamos recurrir a, a material bibliográfico, que tengamos que consultar algunas fuentes, que tengamos que leer contenido para poder crearlo, para poder inspirarlo, para ver también han eh, publicado otras marcas, qué tipo de contenidos han generado sobre este tema para no repetir y aburrir a nuestra audiencia. Es importante que hagamos bien esta fase de investigación, es la fase que lleva más tiempo tal vez, pero tenemos que hacerlo muy bien para saber qué tipo de contenido vamos a generar. Tienes que tener presente que ese tipo de contenido tiene que aportarle valor a tu cliente ideal. Cuando estés realizando la fase de investigación ten presente a tu cliente ideal y piensa en qué tipo de contenido a él le gustaría ver luego ya en la tercera fase sí es a donde vamos a la parte de redacción y de creación del contenido aquí ya es momento de ponernos manos a la obra y empezar a redactar el contenido empezar a crear ese contenido que hemos generado ya tenemos todo el proceso de investigación realizado sabemos cuándo lo vamos a sacar ese contenido hemos destinado tiempo para hacerlo y ahora tenemos que ponernos a redactar los copies, a investigar también qué tipo de hashtag vamos a utilizar, a crear el contenido ya sea en el soporte que sea que vamos a realizarlo. Quizás sea un vídeo que tengas que calendarizar bien cuándo vas a realizar el vídeo, cuándo lo vas a editar. Quizás sea una imagen propia, tengas que ver cuándo vas a hacer esa imagen, si necesitas ayuda de alguien. Por eso la calendarización es tan pero tan importante, porque si no la realizas bien, luego llegar eh, a esta fase 3 se convierte en un problema. Es momento de ponerte a crear tu contenido y ver esa calendarización que has hecho para poder realizar cada una de las fases del proceso de creación. Ponerte a realizar los copies, poner tiempo en... Crear el contenido en sí, en el formato que sea, el vídeo, la imagen, los carruseles, los diseños, si tienes que pedir ayuda de algún profesional, si es que la necesitas, si estás creando, por ejemplo, un podcast, tener tiempo para grabar, para editar, para retocar el sonido, ver todo lo que necesitas, ¿ok? Por eso la calendarización, como te dije, es tan pero tan importante, porque luego si no se convierte un problema en la fase de la creación. Finalmente tenemos que crear versiones para nuestro contenido, que esto es adaptarlo a los distintos formatos. Si tenemos un contenido que vamos a compartir en Instagram y en YouTube, sabemos que tenemos que crear dos versiones de nuestro vídeo, que tenemos que compartirlo en formato cuadrado en Instagram, que tenemos que hacer la versión normal para subir a YouTube, que tenemos que, en el caso de crear imágenes, tenemos que... Eh, adaptar los copies para cada una de las redes sociales, si lo vamos a compartir en LinkedIn tendrá que ir con un tono de comunicación y con un mensaje, si lo vamos a, a, a compartir en Twitter tendrá que ir con otro tipo de, de, de copy, mucho más breve, mucho más concreto, si lo vamos a compartir también en Facebook sabremos cómo tenemos que llegar y cómo vamos a conectar con las personas a través de ese copy ¿Qué es lo que tiene en particular facebook a quienes tenemos ahí por eso te digo tienes que crear cada una de las versiones de tu contenido tenemos que trabajar con un calendario de contenidos y un calendario editorial. ¿Qué es lo que conseguimos al trabajar con un calendario de contenidos y un calendario editorial? Que mejoramos nuestro flujo de trabajo, trabajamos mucho mejor, más organizados, nos anticipamos al proceso de creación, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. También logras maximizar la creación de ideas creas una serie de ideas en tu calendario de contenidos y al momento quizás de crear tu calendario editorial se te ocurre cómo mejorar aún más ese contenido, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo más atractivo, por lo tanto tus ideas son más creativas y también piensas a futuro, no estás creando contenido en el momento, no estás corriendo, sino que estás creando contenido a futuro y eso realmente es una gran ventaja, así que, eh, usar un calendario de contenidos y un calendario editorial tiene muchas pero muchas ventajas para tu marca y te ayuda a ser mucho más productiva y a crear contenido de valor ¿Qué es lo que no tienes que hacer a la hora de crear contenidos? No tienes que crear contenidos que sean densos para la lectura, contenidos que los usuarios se cansen de leer, que sois muy extensos, o que quizás están mal estructurados, que no has puesto emojis, emoticonos, no te has dedicado a separar bien los párrafos, no has estructurado bien las ideas, y por lo tanto al lector se cansa. Tienes que... Eh, pensar que no tienes que crear contenidos que no aportan valor, contenidos que simplemente publicas por publicar algo pero que no les sirven de nada, que no le aportan ningún tipo de valor a tu comunidad. Tampoco tienes que crear contenidos con errores de ortografía. Esto es muy importante porque también tu ortografía habla de tu imagen, de la imagen de tu marca, así que tienes que ser muy cuidadoso a la hora de crear contenido, revisar que no haya errores de ortografía, que no haya erratas, que no haya ningún problema con tu texto. Tómate tiempo para revisar cada uno de los copies de tus textos en las redes sociales. Tampoco tienes que crear contenidos que sean engañosos para crear eh, llamar la atención muchas veces ponen titulares en algunas noticias que nos llaman la atención y luego cuando entramos el contenido no tiene absolutamente nada que ver ni cumple con el fin con el que nosotros ingresamos a ver ese contenido, no hagas esto porque es una de las malas prácticas y finalmente las personas asociarán a tu marca con una marca engañosa, una marca que está tratando de llamar la atención y que luego lo que ofrece no es realmente lo que dice que es Tampoco tienes que crear siempre contenido y estar incluyendo tu logo. Veo muchas veces que a la hora de subir una imagen en redes sociales o de compartir contenido a las personas lo que le dan más importancia es a que se vea mi logo, que se vea que esto lo hice yo, que se vea que eh, en esta foto pongo mi logo... No, no es necesario, a veces de hecho sobra, no, no, no quieras incluir tu logo en todo. Evidentemente sí que habrá imágenes en las que sea necesario, pero no siempre tu logo tiene que estar ahí presente. Tampoco tienes que crear contenido sin analizar cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos que se persiguen. Al momento de crear contenido tenemos que ser muy estratégicos y tenemos que saber por qué estamos creando ese contenido y qué objetivo vamos a cumplir gracias a crear ese tipo de contenido. Tenemos que siempre pensar de forma estratégica y que cada uno de nuestros contenidos nos ayuden a cumplir con los objetivos que tenemos con nuestra marca. Si nuestro objetivo es facturar más, tenemos que ver cómo llamar la atención de potenciales clientes. Si nuestro objetivo es hacer crecer nuestra comunidad, tenemos que, generar contenido que ayude a que las personas quieran interactuar y a que lo compartan. Si queremos eh, ganar reputación de marca, ¿cómo creamos contenido que las personas se quieran guardar, que quieran compartir y que realmente les parezca de valor? Como ves, en función de cada uno de los objetivos y de la estrategia que tengamos como marca, tendremos que crear un tipo de contenido u otro. Por lo tanto, ten esto siempre muy presente, tenlo en mente, ten presente siempre los objetivos que estás persiguiendo para crear contenido de forma efectiva. Espero que este vídeo te haya gustado, este es el tercer módulo del minicurso Transforma tus contenidos en clientes, si aún no has visto las primeras partes te invito a que lo hagas, te invito a que también te suscribas a mi canal para que no te pierdas la cuarta parte de este minicurso, también subo videos todas las semanas hablando sobre marketing en redes sociales y comunicación digital, así que espero que te suscribas a mi canal y que no te pierdas mis contenidos, me encantará tenerte dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana.